Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de Plain TV. Estoy aquí con mi compañero Anders Gornald, de Plain Concepts Bilbao. Aquí estamos haciendo nuestro primer Plain TV ¿no? de, de la oficina. Estamos empezando. Yo soy Jesús Mari y vamos a hablar eh, un poco de KissUnit. KissUnit, para la gente que lo conozca, es un framework que nos ayuda a teste hacer tesis para eh, validar nuestro código y poder facilitarnos el, el desarrollo de aplicaciones ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en un caso muy concreto que es los casos en los que hay mmm, varios casos de prueba que corresponden al mismo código ¿De acuerdo? Entonces para eh, enseñarlo hemos creado, entre comillas, una aplicación que eh, simula una competición entre Pokémon sí. algo, así. algo así, podríamos decir que es algo así entonces, aquí veis que tenemos a los pokémons que tienen solamente una habilidad, que es luchar contra otros pokémons. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya hemos desarrollado, tenemos que testear, tenemos que comprobar que el código está bien y tenemos que asegurar que, de cara a próximos cambios, el código sigue funcionando. Bueno, entonces, empezamos con nuestro primer test. ¿Vale? Nos pues lo copiamos la chuletilla, ¿no? La chuletilla, para poco. Entonces tenemos nuestra, nuestra casa de test. Entonces este es nuestro primer test. Vale, es un test muy básico en el que vamos a hacer eh, luchar a, pues en este caso, Charmander contra Pikachu. Yo no entiendo de, de Pokémon, pero deben ser famosos. Sí, estos son conocidos de la primera época. No es bastante, no hemos sí. elegido bien. Hemos elegido bien, vale. Entonces bueno, sí. pues hemos hecho aquí un test en el que eh, vamos a testear que una vez que ha acabado el combate, pues los Pokémon tienen la vida que tienen que tener. ¿De acuerdo? Pues corremos los, los testes. En este caso solo uno. Y aquí vemos que ha funcionado. ¿De acuerdo? Pero bueno. Una vez que hemos hecho el primer test. Queda un poco flojillo. ¿No? Es mucho mejor testear más situaciones. Para ver si nuestro código está bien hecho. ¿No? En este caso es muy sencillo. Pero bueno. Así lo tenemos bien testado. Entonces vamos a simular. Otro combate. Vamos a testear otro combate. Combate. En este caso, Sarizar contra Squirtle o como se llame No, está bien, está bien Está bien, vale, gracias Vamos a Él sabe más que yo eso. Vale, entonces corremos los teses Vale, perfecto Están bien Ya que empezamos a ver, no han a un pequeño problema Y es que a medida que van a ir subiendo los... La, las pruebas uh -huh. Realmente Esas estamos copiando ¿no? todo Eso es, al final tenemos muchas posibilidades Hay muchos Pokémon. Entonces al final todo esto es el mismo código, arriba y abajo y tiene pinta un poco inmanejable ¿eh? de hecho el primer smell igual que podríamos sacar de aquí es que si queremos hacer otra prueba tendríamos que eh, copiar y pegar básicamente mm. y cambiar nombres ¿no? y podríamos empezar así uno tras otro, uno tras otro hasta que digamos, bueno, pues ya con estas combinaciones me vale, ¿no? Mm. entonces ya eso debería olernos un poquito <risa> así que eh, xunit nos, nos provee de un atributo un atributo muy chulo a mí me gusta mucho personalmente eh, que es el atributo theory vale que acabamos de copiar aquí de nuestra chuletilla para que vaya un poco rápido el asunto y esto lo que nos va, nos va a permitir mediante el atributo InlineData, es poder pasar parámetros a eh, nuestros testes es decir van a pasar a ser eh, testes parametrizados ¿vale? en Xunit le han dado el, el nombre de teorías ¿no? o theories uh -huh. como podemos ver por aquí y con esto que conseguimos pues lo que antes teníamos en dos testes por ejemplo, yo lo he puesto aquí eh, en un solo test y además he añadido otras dos opciones ¿vale? porque antes teníamos Charmander contra Pikachu y Charizard contra Squirtle pero qué pasa en el caso contrario qué pasa en un Pikachu contra Charmander o en un Squirtle contra Charizard o si nos viene el de producto y nos dice, oye, eh, quiero que me hagáis los testes para los 101, eh, 101 Pokémon legendarios y quiero que me hagáis todas las posibilidades que pueda haber entre ellos. Entonces, ahí empezaríamos a tener un problema de copia-pega ya. ¿vale? Ya no es lo mismo dos testes que, que 101 por no sé cuántas posibilidades. Esto es una mejor, ya ¿eh? tiene mejor pinta. Eso es. Entonces ya esto es una mejor, ya tenemos aquí eh, nuestro Atributo Theory con nuestros Inline Data. Por cada Inline Data, XUnit va a correr un test. Y entonces eh, también si nos fijamos, una cosa importante que hemos ganado es que estamos un poco abstrayendo el código, ¿no? Estamos, estamos ya no poniendo bar charizard igual a new Pokémon, bar squirter igual a no sé qué. Ahora ya tenemos Pokémon one life, pokemon two life, Pokémon one name, etc. Ya eh, podemos pasar cualquier Pokémon aquí, de hecho vamos a hacer un ejemplo más incluso largo, ¿no? Lo que sea, vamos duplicando y vamos haciendo probabilidades. Podríamos tener tanto sin line data como queramos. Y en un solo test estaríamos comprobando lo mismo que arriba, tendríamos que haber ido copiando y pegando, ¿vale? Entonces, simplemente recordad cuando ya se os den estas casuísticas que tenemos inline data. Pero ahora, a mí por lo menos, se me ocurre, otro nuevo problema. Dices, joder, está guay lo de inline data, pero estamos poniendo ahí con Charmander, Pikachu, un 100, un 20, un 80, un 15, un 60. ¿Y para qué tenemos el objeto Pokémon, no? Entonces, yo creo ver los testes correr, ¿eh? Que no sé si están bien tirados ah, están bien siempre. Siempre Nosotros, por Dios. Y no olvidéis eso de, eh, si no lo habéis visto fallar, no es un test. Eso es. Y aquí no lo vamos a ver fallar, de hecho, entonces no es un test. Esperemos. No, no lo vamos a ver fallar, seguramente. Vale, entonces, como veis, nos ha pasado seis testes. Estos cuatro de Inline Data y estos dos que Jesús ya había hecho, ¿vale? Entonces, Xunit, recuerda que tenemos un total de seis testes. Aquí están los seis y si vamos dentro, de hecho, aquí vais a ver que este test en realidad son cuatro testes y nos pone aquí que han pasado cuatro, ¿vale? Los mismos que coinciden con el inline data. Entonces, como venía diciendo antes, el problema que tenemos aquí, estamos poniendo mucho, yo qué sé, string, eh, mucho número por aquí suelto mm. y ¿por qué no ponemos un new Pokémon? Armander y le pasamos pues la vida, ¿no? Eh, 100 y 20. Estaría, me, estaría mejor, ¿no? Estaría mejor, pero ¡ish! no podía ser tan bonito, ¿no? Vale. Se nos queja. Se nos queja, ¿vale? Entonces nos dice que el argumento debería ser una expresión constante eh, del tipo expresión o array y, o, o algo así, ¿no? Nos, nos pone una típica queja de nuestro IDE, de nuestro linter o lo que tengamos configurado y nos dice que así no que este no es el camino no le ha gustado. pero por suerte hay gente muy lista que piensa en todo y nos provee de, de, otros, de otros métodos o de otros atributos en este caso, así que el siguiente atributo del que vamos a hablar es de member data ¿vale? que nos viene a solucionar este mismo problema eh, seguimos necesitando el atributo theory en este caso, ¿vale? pero ahora en lugar de utilizar inline data vamos a utilizar member data y Member Data nos da varias posibilidades, pero ahora vamos a hablar de la más sencillita, que es eh, el pasarle el nombre de una función que hayamos creado nosotros, en nuestra propia clase de tests, que nos devuelva los datos que necesitamos. ¿vale? Entonces, la tenemos aquí abajo, muy importante, tiene que devolver y enumerable de array de objetos, que es lo que recibe como parámetro el test, ¿vale? una teoría es lo que recibe. Y entonces lo que va a hacer es por cada nuevo array de objetos pasar un test, ¿vale? En este caso lo que hemos hecho es las dos primeras situaciones, los dos primeros testes que Jesús había hecho, ¿vale? Los hemos pasado aquí. Y ahora sí, como veis, estamos por fin utilizando el New Pokémon y ya sabemos que es Strength 20, Life 100 y ya no tenemos ese lío que teníamos antes de Strings, Números y este tipo de cosas. Tiene un poco pinta más de objetos, ¿no? Que es lo Eso que es. nos gusta. Está más ordenadito, está más no sé, estás usando ya más código de verdad, por así decirlo, ¿vale? Entonces, por cada uno de estos va a pasar un test, en este caso como tenemos dos eh, pues va a pasar dos testes así que, ¿podemos verlo? Eh, que tampoco lo creo, eh, no sé qué decirte eh. venga, vamos a ver vamos a darle ahí loading loading Y aquí ah. tenemos que nos han pasado ya siete testes, ¿no? ¿Qué no. ha pasado aquí? Porque deberíamos tener 8, ¿no? Teóricamente sí, ¿no? Eso es. Pues lo que pasa simplemente es que en member data, al contrario que inline data que ejecuta un test por cada uno que se lo toma el explorador de tesis como un test por cada inline data que tengamos, en member data, como vamos a ver aquí, solo nos está cogiendo uno, pero sí que nos está enumerando aquí las dos posibilidades o las mm, dos, claro. los dos parámetros que hemos pasado pero sí es cierto que se comporta distinto ¿vale? aquí vemos claramente que son cuatro y de hecho nos ofrece extender pero aquí vemos que es solo uno ¿vale? con member data pero siguen siendo dos y de hecho si hiciéramos que fallase uno de los dos pues nos lo pondría independientemente de hecho aquí si sí pongo 40 ¿vale? para que falle uh -huh. eh, acabaremos viendo que ha fallado y nos indicará en cuál de los dos ha fallado Vamos a ver un test, un test fallar, ¿eh? Por fin vamos a hacer las cosas bien. Eso es. <risa> en otras palabras. vale, Aquí ah. vemos que un test falla, pero nos pone el primero ha ido bien, el segundo me ha ido mal, ¿vale? Entonces, y, y ya nos dice que esperaba 40, le hemos puesto 50, entonces quedamos liados, vamos. Pero lo hemos visto fallar, lo cual es muy importante. Ok, entonces seguimos para adelante. Esta es una opción que nos ofrece MemberData. Eh, entonces aquí hay gente, ¿no? Que yo creo que por esto surgió esta posibilidad, entre otras cosas que luego veremos con Jesús, ¿no? Pero que, que dice, jo, esto de tener aquí el data aquí a pelo dentro de la clase de tesis. Es un poco cero. Eh, eh. No me gusta, ¿y qué? Y si tengo dos, voy a poner dos métodos, ¿no? mm. y entonces, pues, se nos ofrece la posibilidad de, con member data también, hacer exactamente lo mismo pero teniendo el código un poco más ordenadito y diréis, pues, ¿y cómo va a ordenar este chico el código ahora? ¿Cuál es el método ahí? Vale, pues eh, a MemberData también se le puede pasar el nombre de un método que devuelva y enumerable de Array de Objetos pero que cuelga de una clase estática de toda la vida, ¿vale? Uh -huh. De ese modo, ¿qué hemos conseguido? Pues en nuestro caso hemos creado una clase Metadata Helper que ya vais a ver que no tiene nada una clase estática llamada MemberData Helper y simplemente tiene exactamente el mismo método que teníamos aquí al final del test esto que veis aquí, lo hemos puesto en esta clase estática. No tiene más ni menos. Mejor ordenado, ¿no? Está simplemente mejor ordenado. Quizás en, en el Solution Explorer ahora ya podemos empezar a ver, oye, pues aquí hay unos helpers, aquí hay un member data helper, ya tengo las cosas ordenadas. Sí. Igual esto en vez de llamarlo data podríamos haber yo llamado get pokemon data o lo que sea, algo más ordenadito, ¿vale? Entonces, así queda más curioso ¿no? más uh, ya está lo tengo en los tesis y, y perfecto no. o sea al revés lo tengo fuera de los tesis y todo perfecto vale y relacionado con esto tenemos una cosita más una cosita más que ya no es member data vale es otro atributo sigue necesitando eh, el atributo theory para funcionar vale pero en este caso se llama class data y bueno, si sois tan listos como nosotros, habréis deducido... Sé que son más. <risa> Seguro. <risa> si no, no haría este comentario yo. Entonces, classData, eh, se refiere a que ya le tienes que pasar el tipo de una clase, ¿vale? En uh -huh. este caso, en vez de hacernos este invento que hemos hecho de crear una clase estática para acabar pasándole el método que devuelve... y No, no. Aquí ya class data y le pasas una, una clase que necesita tener cierta, cierta forma, necesita implementar ciertos elementos para que funcione aquí. Entonces, vamos a ver esta, esta clase que nos va a dar esa misma ventaja, tenerlo todo en clases, ordenadito, tal y cual. Lo que pasa es que a mí personalmente me gusta menos esta opción, eh, seguro que a vosotros también en cuanto lo veáis. ¿Por qué? Así lo no empezamos bien. <risa> ya, eso, estoy vendiendo antes de enseñar. <risa> Vale, Test Data en Editor lo que tiene que hacer es implementar la interfaz y enumerable de array de objetos. Primera cosa que a mí, bueno, puede que digas, bueno, no pasa nada, solo es eso. Pero es que esto te obliga a que tengas un enumerator y a que lo definas y que le hagas una implementación. Y no olvidemos que nosotros estábamos felizmente en nuestra clase de tesis haciendo tesas. Sí. ¿Por qué y estamos todo, metiendo implementaciones? Exacto, en... todo tenía forma de tesis, todo era bonito, todo era guay. ¿Por qué hemos tenido que hacer esto? Vale, pues porque ClassData necesita eso, necesita implementar esta interfaz y luego que implementes el GetEnumerator que acabará devolviendo, como podéis ver por tercera vez hoy, eh, un método que teníamos ya definido al principio en nuestra clase de tesis. Vale, entonces, simplemente son, como yo digo, son opciones, cada uno que elija la que le guste. Si he ofendido a alguien con esto, pues. Que sepa que puede elegirla y su código estará igual de bien Simplemente a mí me gusta menos eh, Porque creo que puedes conseguir lo mismo con MemberData Y su clase estática Y es más... Vamos, que no tiene estas tres cosillas de, de más Por así decirlo, ¿vale? Y nada, estas son las opciones Que por ahora podemos encontrar para Por cierto, queremos verlo pasar, ¿no? Sí, vale. estaría bien para... Vale. para que veáis que va a hacer exactamente lo mismo que eh, Con MemberData Así que vamos allá Uh -huh. Vamos a pasar los testes o a no pasarlos, dependiendo. Sí, sí. Sí, va a pasar, ¿no? Vale, aquí está ClassData y exactamente igual que Member Data. No se comporta igual que Inline Data, ¿vale? Entonces eh, lo que hace es decirnos en el test explorer que tenemos un solo test, entonces no, mentira, ¿no? Y tenemos dos resultados de este mismo test. Que es, en este caso, que los dos han pasado, y encima te hace un bonito resumen con los parámetros que recibimos y todo eso. ¿Vale? y Bueno, bueno esto es un resumen ¿no? Hemos mejorado, vamos a hacer un, una especie de volver atrás Veníamos de crear tesis muy sencillitos Con el atributo fact Pero copiando y pegando mucho Copiando y pegando, no sé si qué no... Viene viene producto agobiado No, tenéis que hacerme esto Pues yo copio y pego el triple Y lo hago rápido y no <risa> sé qué Y entonces ahí decimos Vale, tiene que haber una forma mejor Nos hemos pasado por el mundo de inline data Que está muy bien si tienes <risa> Digamos, eh, parámetros Sueltos, como yo digo, que no, no van a hacer que se acabe formando un objeto, por ejemplo, ¿no? si tienes mm. eh, cosas más sueltas. Sí. Y, y para mí, de hecho, es una de las mejores opciones si no necesitas acabar formando objetos o estas cosas porque es muy visual. Ya el equipo de testing, por ejemplo, de la empresa o los demás programadores en cuanto lleguen al test van a ver inline data pe, pe, pe, pe, pe, y van mira, a ver todas mira. las opciones que has hecho. pues los casos de uso, incluso Eso. ya hay nuevos casos de uso sin tocar el test. Sin tocar Eso para nada bien. el test, cosa que quizás con el member data y el class data, pues sí tendrías que acabar yendo a, a tocar, aunque sea otra clase, que no es nada, pero mm. ya estás saliendo de, del test ya sabemos cómo somos los programadores, ¿no? A veces, ojo, me ha hecho salir de la clase de test, ya no me gusta. vale entonces, hemos pasado por el mundo de inline data, muy chulo, pero no podemos pasarle, por ejemplo, un objeto Pokémon como tal. Luego hemos pasado por member data, a que sí se, se lo podemos pasar, pero tenemos ya que crear un método que nos devuelva lo que sea, o una clase estática que acabe devolviendo ese método y no sé qué, o, o teniendo ese método dentro de ella. Y por último, class data. Y class data ya decíamos que nos olía un poco ah, sí, así así, así. Una pinta ten, rara. Eso es, una pinta rara. Pero aquí viene Jesús a, al ataque, ¿no?, a, a salvarnos. Venimos a dar una pequeña vuelta de tuerca a todo esto, Joder, qué ¿vale? Que... Y es con otro atributo más, que es, eh, que es la posibilidad de utilizar el class data, pero con herencia del data. Si recordáis, Ander eh, eh, ha hecho que implemente y enumerable, pero la gente de Xunit ha creado este atributo que ya simplemente tú le dices eh, qué tipos son los que entran, en este caso entran dos Pokémon y la salida va a ser un entero, lo que queremos comprobar Esto ya tiene mejor pinta, a mí me huele ya mejor Sí, es ¿Está? más lo que estamos acostumbrados a hacer sí. cuando programamos ¿no? Estamos pues, diciendo, no, venir eh, un Pokémon aquí, luego otro aquí, luego un... Bueno, está mm, bien eso. Entonces aquí, lo que vamos a ir haciendo es añadir casos añadiríamos con el método add, que esto nos viene incluido añadiríamos una serie de, una serie de casos de prueba que queramos meter y nosotros ejecutamos el, los testes y realmente estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes con el último caso que has comentado. ¿vale? De hecho, aquí lo veis, que tenemos solamente un test, pero eh, dos resultados. Entonces, bueno, pues esto queda un poco mejor, tiene más pinta de manejable, aún así se sigue pudiendo meter de manera sencilla casos de uso nuevos y no tienes que meter código que no vas a utilizar implementando y enumerable y cosas de estas y es como muy directo, no el ADD ¿no? Mm. estoy aquí y quiero añadir un nuevo caso pues ADD lo que sea y encima ya sé que tiene que ser un Pokémon un Pokémon y un integer ¿no? eso es mucho más específico mm -hmm. y con esto más o menos son una serie de opciones que nos ofrece XUnit si tengo que posicionarme depende del caso Iréis viendo más o menos, ¿vale? En caso de ser muchos muchos casos y que veis que se os complica un poco los inline data, con lo que ha comentado Ander, si veis que esto se complica, que no es inmanejable, yo tiraría a irme a un Theory Data. Pero bueno, que sepáis que tenéis todas estas opciones uh -huh. y cada uno pues verá cuál es la que, que más le gusta para su caso. Tiene por qué ser mala, ¿no? O sea, ninguna es mala. Si, si tienes la necesidad en un test concreto de meter un member data con el metodito ahí abajo, no pasa nada. O sea, son casos aislados, controlados pues bueno. adelante, no, no siempre tiene que ser una cosa u otra depende, o la estructura de tu proyecto, no si tu proyecto es muy ordenadito tiene todo en carpetas, tiene todo en clasecitas pues igual te conviene tirar más de lo que nos ha enseñado ah, Jesús y, y tener ahí tu teoría ¿no? Sí. depende iréis viendo cada uno su caso pues con esto nos despedimos Eso. hasta el próximo Play TV espero que os haya gustado mucho y si venís por Bilbao ya sabéis dónde estamos sí por Bilbao Eso es. <risa> venga 向中退